Animes cortos que deben ver esta vez el anime se llama Overflow Comedia Romántica que tiene lugar después de que el estudiante universitario Kazushi Sudo y sus amigas de la infancia, las hermanas Shirakawa, se bañen juntos. Hay personas que tienen la capacidad de meterse en la mente de otros y manipular sus recuerdos, siendo sus habilidades utilizadas para encubrir delitos de todo tipo. Este poder no solo afecta a las personas sobre las que se usa, sino que también corrompe los corazones de quienes lo hacen, recibiendo estas personas el nombre de Peck.